Jesús Rafael Marte, de 19 años de edad, fue detenido por miembros de la Policía Nacional acusado de golpear a una hermana suya, identificada por la entidad del orden como Rafelina Marte, de 23 años. Al preguntarle sobre la presunta agresión, este dijo: "La golpeó porque esta le topó en la cara. Ella me topó por la cara y yo le bregué arriba Hola. porque ella me topó a mí, me topó por la cara, a mí me sacó un cuchillo también." cuchillo me sacó. ¿Por eso la golpearon. Ajá, porque me sacó un cuchillo también. ¿Tú entiendes que eso no es una justificación para golpear la verdad? No, persona? porque ella me topó muy, muy fuerte por la cara y me topó así, pam, pam, pam, ahí en la lleta como me metió. Cordero, NTN, su noticiero regional.